y sean bienvenidos a la cuarta jornada del evento Click Semana Digital del Amor. El día de hoy contaremos con la presencia del magíster Gente Quineda, quien es licenciado en publicidad, máster en Internet y multimedia, egresado de la maestría en postproducción digital audiovisual. Dentro de su carrera profesional ha ejercido como Adobe Embajador. consultor Adobe del Ecuador, entre otras funciones que ha desarrollado junto a la empresa Adobe. Es además freelance en diseño gráfico, publicidad en línea y marketing digital. Capacitador en emprendimientos en línea y en Dentro de sus investigaciones publicadas constan los libros, 23 ejercicios profesionales en Adobe Flash, tipografía creativa en Adobe Illustrator, social media marketing, y indispensable de de videos para redes sociales. Damos la bienvenida a Genesina, quien nos presenta el taller Ilustración digital de motivos de estampados, un espacio de encuentro en el que aprenderemos a generar diferentes motivos gráficos para decorar las prendas. Solicitamos realizar las preguntas a través del Facebook eh, habilitado en esta transmisión. Buenos, buenos días, muchísimas gracias, qué chévere, estoy sumamente emocionado porque estamos conectados de manera digital Con toda la familia eh, diseñadora, creativa y profesional del país y de habla hispana Voy a compartir mi pantalla uh, A ver, pantalla completa Oh, ya me cambiaron las opciones del Meet <ríe> A ver, aquí está, aquí está, aquí está Toda tu pantalla eh, perfecto, muchísimas gracias, estoy súper emocionado. A ver, voy a preguntar si es que se ve mi ilustrador, ¿se está viendo el ilustrador? Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, qué chévere, muchas gracias. Bueno, agradeciendo a mis compañeros docentes, por ahí lo vi a Ivancito, el amigo Iván. Paulina, qué gusto saludarte, buenos días desde acá, y a los nuevos amigos que estamos ahí psh, cosiendo sobre la marcha. Bueno, estoy sumamente emocionado porque aprovechando estos cuatro días, ¿son cuatro días? Y este eh, es, el, es el último día. ¿Y esta es la última charla? Con el taller y en la noche vamos a tener la noche de la Ah. En oh, Ay, qué bonito video mapping. Qué, bueno, me voy a perder. Bueno, lo que no nos vamos a perder es esta pequeña charla de ilustrador. Eh, acerca de cómo crear la parte de los motivos eh, y patrones. Bueno, hay, hay muchas cosas muy buenas que tengo que indicarles que son oficiales de parte de Adobe. Este... Bueno, para empezar, los programas de Adobe desde la versión 2015, este, cada vez eh, se necesitan menos pasos para hacer eh, procesos creativos. ¿sí? Es decir, los programas de Adobe cada vez son parecidos a una app de un celular. Vamos con esa primera gran verdad. Otra gran verdad es que eh, el interés o el anhelo que tiene Adobe es que puedan construir obviamente sus programas y hacerlos de una manera mucho más fácil, no solamente en pocos pasos, sino a la vez creativa. Y eso es lo que les voy a enseñar aquí en esta charla. Así que, sin tanta teoría, vamos a la práctica. Me gustaría, por favor, mientras yo voy hablando, eh, yo voy a hacer algunas preguntas para que puedan responder ahí en el chat. ¿Y desde qué versión están trabajando en Adobe Illustrator? Pónganle, por favor, 2015, 2014, CS4, CS3. Es muy bueno, siempre que hago este tipo de charlas, perdón, me encanta eh, hacer esa pregunta para saber exactamente cómo está el asunto ahí, cómo, desde cuándo están trabajando, porque hay mucha historia que les quiero contar detrás de toda esta, esta magia llamada Adobe Illustrator. Entonces, por favor, eh, ¿me puedes ir inter interrumpiendo, Janet? Sin ¿Sí, ningún problema, me vas interrumpiendo, ¿sí? Me vas diciendo, Henry, tenemos esto, tenemos esto, y ok. Sí, interrúmpeme nomás, por favor. No va a dejar nada para el último. Para el último, eso sí, les voy a dejar una, un pequeño gran consejo para todos los estudiantes. ¿Listo? Bueno, vamos ahí. Básicamente, nosotros desarrollaremos nuestro trabajo con la barra de herramientas que está en la parte izquierda que la estoy enseñando en este momento. Todo va a pasar por el panel de muestras, que es el panel que acabo de... Eh, convertirla en una ventana flotante listo entonces nosotros cómo vamos a trabajar ilustrador bueno básicamente esta es ya la parte mecánica o la parte práctica por así decirlo como algunas personas saben decir es la carpintería qué significa eso que la idea ya tiene que estar preconcebida hecha y ahora vamos a ver las facilidades que tiene ilustrador y otra gran verdad es que en mi canal de YouTube, y te invito a que te suscribas desde ahora, me buscas ahí YouTube como el profe Henry Pineda o como Henry Pineda Suárez, y bueno, y el que sale ahí ese soy yo, y tengo mucho, pero muchísimo, muchísimo material para trabajar lo que son patrones y motivos, o la parte esta de eh, los motivos y estampados en ilustrador, es uno de los temas que más manejo, y bueno, te invito a suscribirte y tienes ahí, pff, Dios mío bendito, para que fluya tu creatividad, no son videos tutoriales largos, en promedio uno, dos o tres minutos. Vamos entonces a entender el concepto básico de qué es un motivo, de qué es un patrón, de los estampados, y básicamente es un dibujo que se repite. ¿Listo? Es un dibujo que se repite. Y aquí vamos a utilizar dos er eh, herramientas, o, o dos, sí, dos herramientas digitales que tiene Illustrator. Primero en la parte izquierda voy a, a, a poner aquí... La barra de herramientas. Voy a hacer un pequeño zoom. A mí siempre me gusta trabajar con zoom. No sé si se alcanza a ver, Yaneda, ahí, por favor. ¿Se alcanza a ver en el Facebook que hice solo un zoom y en este momento se ve eh, magnificada o agrandada la barra de herramientas? Quiero que me respondan sí o no. Por favor. ya chévere. Y los que estamos en el Facebook, me avisas, por favor, con los comentarios, ¿ya? Perfecto, estamos energizados entonces. <risa> muy bien. En versiones anteriores a, a Ilustrador hasta la versión 2018, aquí sabe haber una, una barrita que, que dividía, los, a, dividía los elementos. Ah, por cierto, por cierto, yo estoy trabajando con la vista expandida de la barra de herramientas. Es muy importante, aquí me voy a tener un poco eh, para entender el dibujo. ¿Por qué? Porque Illustrator tiene herramientas de dibujo. Y las herramientas de dibujo son las que te estoy enmarcando. la herramienta de la pluma, con todas las cositas que están ahí adentro, ¿sí? Tenemos la herramienta de curvatura, que salió en la versión 2014, ¿ok? Tenemos la herramienta de la línea y todo lo que está acá adentro, ¿sí? Son herramientas, ojo, te estoy enseñando las herramientas de dibujo. ¿Listo? Tenemos el pincel. El tradicional que está desde que yo me acuerdo, por cierto, yo estoy manejando o trabajando con la versión de Illustrator desde o sea, la versión 5, o sea, 5, <coughs> perdón, 5, 5, 5, 6, luego vino Creative Suite, Creative Suite 2, CS3, CS4, CS5, CS5, 5, CS6 y de ahí cambiamos al Creative Cloud hasta la versión 2021. O sea que... Muchísimos años de experiencia trabajando en este software, ¿ok? Tenemos esta herramienta que vendría a ser el pincel de manchas, que salió en la versión CS4 de Illustrator. También tenemos estas otras herramientas que están acá, que son herramientas de dibujo. Esta no te voy a recomendar para hacer eh, estampados, patrones, motivos, no te voy a recomendar, porque se te va a colgar el computador, así que por favor deséchala, ¿listo? Y como dijo un amigo, no sé qué hace esa herramienta en Illustrator, pero bueno, ahí la tienen. Ah, así que vamos a trabajar con todas estas. Este... Tenemos esta la herramienta de forma, que salió en la versión 2014. Tenemos la herramienta de lápiz tradicional, y bueno, la herramienta de unir, la de borrar, la de suavizar, etc. ¿no? Tenemos eh, hasta aquí, lo que te acabé de indicar es, son las herramientas de dibujo. ¿okay? Hay una herramienta de edición que vendría a ser la herramienta del texto. Y ahora vienen las herramientas de transformación, las herramientas de transformación básicamente vienen desde la herramienta del borrador, la de rotar, la de transformar, la de anchura y ahí veremos ya algunas otras cosas más y bueno y las herramientas que están acá abajo pues ya no se las utiliza mucho pero se las utiliza de vez en cuando como por ejemplo la herramienta del símbolos, eh, del sprite perdón. Eh, la herramienta de columnas y la herramienta de fusionar y la herramienta de la malla. Esta es una herramienta brutal, ¿no? Eh, bueno, y estas otras herramientas que vendrían a ser más para visualización. Entonces, básicamente, son las herramientas con las que estás trabajando todos los días dentro de Illustrator. Bueno, ahora sí, ya regresamos al espacio normal. Me indican, por favor, si estamos viendo ya toda la interfaz de Illustrator. Sí, ¿Estamos? perfecto entonces quiero que entendamos el concepto es un dibujo que se repite y en este momento acabamos de ver las herramientas que tiene ilustrador para justamente hacer algo súper interesante tenemos la versión o desde la versión cs6 el panel de muestras totalmente mejorado listo entonces esto es tan sencillo como por ejemplo tú tienes no sé algún algún elemento preincásico, algún elemento inca, o quieres rescatar algo de la cultura indígena, por ejemplo, o quieres hacer algo suburbano, perfecto, tienes las herramientas de dibujo. Y lo que yo he hecho en este momento es simplemente dibujar una línea. ¿Cómo se dibujan las líneas en ilustrador? Súper sencillo, simplemente clic y arrastrar y pues la tiras para cualquier lado, ¿No? Entonces puedes editar, ojo con la flechita negra, la puedes mover de arriba a abajo. Esto es algo que ah, lo puedes encontrar en cualquier tutorial. Listo, de esto yo puedo hacer un motivo, simplemente clic y arrastro y lo voy a llevar de manera directa al panel de muestras. Aquí vamos a encontrar algo interesante que se es está resaltando el panel de muestras y lo voy a soltar. Ahí está dibujado tu patrón, ahí está dibujado tu motivo. No lo necesito, lo voy a borrar con clic y arrastrar. Dibujo simplemente un objeto y doy un clic acá y con eso ya tienes tu primer patrón. Entonces, ahí voy a cumplir el concepto que es un dibujo que se repite. ¿Dónde te permite repetir? En el panel de muestras. Entonces, ¿cuál es el concepto que yo quiero que entiendas en este momento? Que, que la verdad no, no es tanto de mi parte, sino que más bien es de parte de Adobe, es utilizar las herramientas de dibujo con el panel de muestras. Y una vez que tienes claro este concepto, el resto es cuesta abajo, ¿eh? cuesta abajo. Ya lo único que tendrías que hacer es simplemente empezar a explorar tu creatividad, que es lo que vamos a hacer a partir de este momento. ¿Listo? Yo tengo esta palabra que es el instituto que me invitó a dar este curso. Bueno, no es la tipografía, no se preocupen, tampoco es el color, simplemente lo puse de manera aleatoria. ¿Qué también puedes hacer aquí? Pues simplemente clic y arrastras y otra vez se va a poner dentro del panel. Pero aquí viene la magia, porque esto es algo que que a veces no entendemos las personas y y no no sale cámbiale muévele un poquitito y, y no me gusta cámbiale de color y eso en programación es son miles de líneas de código y esto salió en la versión cs6 seleccionas esto das un clic acá se vuelve a repetir tu palabra pero si das doble clic doble clic, por favor, puedes ingresar a este panel que vendrán a ser las opciones de motivo. A lo mejor ya estás trabajando con ellas, a lo mejor no. Por hay algunas cosas interesantes que tiene este panel. Voy a poner a un lado el panel de muestras, ya no lo necesito, porque ya entendimos cuál es el concepto. Y eh, vamos con este panel que está acá. Si doy un clic, deselecciono. Si doy un clic, voy a seleccionar. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí, control barra espaciadora y presiona la, la barra espaciadora para moverme por el documento, por favor, yo les recomiendo esto, es un atajo de teclado hiper profesional presionar la barra espaciadora y con el mouse clic y arrastrar listo, entonces nosotros tenemos un cuadro delimitador del texto y tenemos un cuadro delimitador de el motivo ok, entonces si ven que se pone de color rojo, yo con clic y arrastrar lo puedo eh, achicar o lo puedo mover, voy a presionar la tecla shift para que, para que se achique en proporción y aquí podemos ver Dos elementos muy importantes, eh, el, el cuadro delimitador que se crea por defecto, viene por defecto, perdón, en ilustrador, este, y tenemos aquí el de motivo. Pero como está seleccionado, automáticamente yo puedo trabajar con estas opciones que están acá. Aquí me da un nombre que yo le puedo cambiar, por ejemplo, yo le puedo llamar Coistec. digamos que ese es el patrón que se llama, y aquí tenemos el tipo de cuadrícula, que vendría a ser la, la normal, la básica, pero aquí yo tengo un ladrillo sobre una fila. Mira cómo se va, a, eh, va cambiando. Tenemos un ladrillo sobre una columna. Tengo un hexadecimal sobre una columna. Bueno, y aquí te va cambiando el tono o, o, o la estructura del patrón, que está en color azul. lo voy a dejar el normal, el primerito que está ahí. Pero voy a activar esta opción que está aquí, primerita, que vendrá a ser la herramienta de, de, de motivos, ¿no? De opciones de, de motivos y esto yo lo puedo tranquilamente editar al editarlo pues me empieza a dar más opciones creativas que la verdad valen la pena bueno a partir de este momento yo puedo empezar ya a trabajar con más cosas y puedo empezar a tener resultados aquí voy a dar un clic para simplemente cambiar mira que yo puedo editar los colores en Illustrator y no pasa absolutamente nada y hasta aquí pues bueno con doble clic salgo y puedo ver ya todo el trabajo que está hecho Digamos que hay que hacer un pequeño cambio. Perfecto, no pasa absolutamente nada. Voy a dar doble clic. Y aquí es donde se pone interesante no solamente la parte, la parte de esta herramienta. Sino explorar más herramientas que tiene este ilustrador. Voy a dar un clic acá para que puedas. Eh, para que se active el texto. Voy a trabajar con una herramienta súper chévere que es la herramienta de retocar texto que viene desde la versión 2013 de Ilustrador que es, a ver, vamos a sacarla desde aquí, vamos a convertir este menú en flotante, y voy a elegir esta herramienta que está acá, que es la última, que es la última, es esta que está acá. Cuando yo la selecciono con un clic, automáticamente yo puedo elegir de manera directa solo una letra, so, letra ojo, solo una letra, y yo puedo pues empezar a trabajar sobre este menú contextual que se me acaba de desplegar, por ejemplo, desde una esquinita, clic y arrastro, pues puedo eh, editar solamente esa palabrita palabra, esa letra, perdón, solamente esa letra, eh, no sé, cambiémosle ese color, perfecto, no pasa absolutamente nada, lo voy a hacer un poquitito más pequeño para que no se vea tanto ruido visual. Esa letra O que está aquí, pues acá arriba yo la puedo rotar, no no sé si conocían esto, por favor, quiero que lo pongan en la caja de comentarios, qué tal te está pareciendo esto, está eh, interesante, no está interesante, Eh voy a distorsionar esto igual, esto estoy jugando un poco con las herramientas que me está dando este ilustrador, ¿no? Y ahora ya estoy teniendo un patrón totalmente diferente, gracias a qué gracias a la herramienta de retocar texto. ¿Desde cuándo está esta herramienta? Desde la versión 2013, y si tienes un PC, un computador normal, este, esto lo puedes hacer con el dedo y en tu pantalla digital, por si acaso, les aviso, les aviso, ¿sí? ya, ya y Bueno, ustedes ya, ya tienen el resto, este, pues simplemente ya es cuestión de ir moviendo un poco, metiendo las manos, ir explorando qué otras opciones más tienes y eso pues te va a indicar, no sé, algún tipo de estructura creativa que haya salido. Para salir de este menú contextual simplemente vamos a dar doble clic en cualquier parte blanca y ahí tienes ya tu otro motivo ya un poquitito más conservado. Dices, wow, esto sí me gustó. Lo anterior estaba muy tradicional, como que estaba muy, muy, muy, muy suelto, pero ahora... Ya tengo cosas más interesantes. Bueno, hasta aquí. Vamos bien. Si hay preguntas, por favor, pónganlo ahí, lean sus comentarios. Eh, y voy a pasar a la siguiente. Si es que hay, ya sabes, por favor, eh, Janet me interrumpe. Sí, vamos ahí. Voy a cerrar la herramienta de la herramienta de texto que yo no la necesito. Ah, por cierto, quiero indicarles algo muy interesante. Yo tengo un curso completo del manejo de todas las herramientas que tiene Illustrator. Se lo recomiendo, por favor, está ahí en mi canal de YouTube, es el, el, el, el único curso en habla hispana totalmente completo y actualizado. Entonces ahí les recomiendo todo esto, por favor. Ahora, sigamos trabajando con las herramientas de dibujo y ahora lo que yo he hecho es pues simplemente es dibujar dos círculos, ¿no? Para dibujar en Illustrator, existen pues varios, varias, existen dos formas. La primera forma es simplemente clic y arrastrar si quieres distorsionarlo. Si quieres convertirlo en un óvalo, pues simplemente clic y arrastrar. Pero si quieres convertirlo en un círculo perfecto, simplemente Shift, clic y arrastrar. ¿Listo? Sí, esa es la primera forma, clic y arrastrar. Y la segunda es dando un clic y poniendo las medidas. Por ejemplo, yo voy a poner 20 milímetros y simplemente Enter. Ahí lo tienes. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Voy a duplicar esto con Alt y Shift al mismo tiempo, si gustas. O pues simplemente clic y arrastrar. Voy a hacer esto, voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color, selecciono ambos elementos y simplemente clic y arrastro. Eso es todo, básicamente eso es todo. Luego puedes dibujar un rectángulo y aplicar tranquilamente tu motivo. Si ves, entonces eh, quiero que entiendas el, el, el, el proceso, ya sé que lo estás entendiendo. Dices, wow. Esta cuestión de simplemente clic y arrastrar, hay cientos de líneas de código que están detrás del software, ¿ok? Pero si lo moví, como lo moví acá, no se movió acá adentro. Igual lo que tienes que hacer es simplemente dar doble clic. Por favor, alguien tiene CS5, ponga por favor ahí en la caja de comentarios. si yo tengo CS5 o no, no tengo CS5. Y me da leyendo, por favor, Janet, ¿ya? Ahora, yo voy a hacer esto, ¿sí? Voy a hacer esto. Esto es algo súper es bueno. Mira, tú puedes trasponer, ¿sí? O sea, ponerlo uno encima de otro y mmm, te va a quedar, te va a quedar interesante, ¿no? Pero también hay otras cosas interesantes que tiene este ilustrador, como por ejemplo trabajar con modos de fusión o trabajar con opacidad, y eso lo encuentras en transparencia. Y aquí tú puedes tranquilamente pues empezar a, a no sé, hacer este tipo de conjeturas, mira, de sobreposición y empezar a ver una capa con respecto a la otra, para que se pueda analizar y ver este tipo de defectos, que la verdad... Son, son muy chéveres, ojo, todo el tiempo estoy trabajando con un vector todo el tiempo si, sí, todo el tiempo ah, me gustó este pues simplemente doble clic en la zona blanca y ahora ya tienes un tienes una superposición de elementos, que está, es algo interesante, que está algo súper súper chévere, bueno, aquí se colocó el motivo dentro de un dentro de un eh, círculo y voy a dar doble clic acá, voy a dar doble clic acá Voy a activar las opciones de panel de motivo para achicar ahora el cuadro de delimitador que está en color azul. Y hay algo muy interesante, algo muy interesante con respecto a los motivos. Mira, yo voy a hacer esto, ¿sí? Voy a irme a una esquina, shift, clic, arrastro para achicar y mira que se está achicando el recuadro con el estampado, con el motivo, ¿ok? Pero, ¿qué tal si yo quiero solamente pues, achicar o agrandar solo el rectángulo? Aquí es un secreto súper guardado que tiene Illustrator y te va a hacer aquí a la parte izquierda, te va a hacer aquí a la parte de la herramienta de la escala. En la herramienta de la escala vamos a dar doble clic. Perfecto. Y aquí tú tienes una opción súper interesante. Aquí está, aquí en opciones, ¿no? Va a escalar las esquinas. Bueno, perfecto. Va a escalar las esquinas. Va a escalar los trazos y los efectos. Ah, caramba, qué interesante. Es decir, si tienes un, un trazo de, de 10 puntos y lo quieres reducir al 50%, se va a hacer de 5 puntos, ¿no? Perfecto. Vamos a transformar objetos y aquí está transformar motivos. ¿Qué, qué tal si yo quito esto? Esto que está aquí, lo quito, ¿sí? Lo quito y pongo aquí al 50% y clic en OK. Se achicó solo el cuadro, pero conservó el motivo. Lo voy a volver a repetir. Doble clic aquí en la herramienta de la escala, aquí voy a dar otro clic donde dice transformar patrones y motivos y le voy a poner aquí en 200. Ahora se va a agrandar absolutamente todo. Esto sí es un secreto de profesional que solamente lo tienes dentro de ilustrador en la, este, en la herramienta de la escala. Voy a cambiar al siguiente ejercicio y ahora ya se va poniendo un poco más interesante esta cuestión. Dices, ah caramba, ya entendí el concepto, por último Henry ya sabía eso. Muy bien, ahora voy a trabajar con estas herramientas que están acá. Estas son herramientas son herramientas olvidadas que tiene Illustrator y depende mucho básicamente de lo que quieras hacer, de lo que quieras hacer, ¿ok? Entonces yo voy a agrandar un poquito, ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, simplemente borro, ahora tengo la herramienta de cimiento de línea que es lo que hice hace un rato, recuerda que si presionas la tecla de Shift, eh, clic y arrastrar, se, se va a hacer línea recta de manera horizontal, de manera vertical. Y si presionas eh, de manera inclinada, pues vas a crear algo a 45 grados. ¿Listo? Muy bien. También tenemos la herramienta del arco. Esta me gusta muchísimo. Esta me encanta un montón. Ya ya ya verán lo que vamos a hacer en este momento. Y luego te voy a explicar la, la de espiral y la herramienta del rectángulo. Bueno, ya. Esto es algo muy, muy interesante. A lo mejor... A lo mejor, este, Iván ya les hizo este ejercicio, y espérense, cuando ya termine de hacerlo, me van a poner, si sí lo hizo el profe, y si no lo hizo, tiene que crucificarlo. <risa> no, es una broma, es una broma. Ok, bueno, a mí me gusta enseñar, me gusta hacer reír a la gente, y bueno. Eh, bueno, si no has compartido esta transmisión, ¿qué esperas para hacerlo? Por favor, eh, salvemos más almas este, que andan en la oscuridad, ¿no? Bueno, ya he dibujado el arco, el, el, el arco que está aquí, voy a hacer un pequeño zoom, ya saben, clic y arrastrar, presionando, presionando la tecla de control y barra espaciadora. Perfecto, ya, ya estamos aquí y, y dices, wow, por esta herramienta, qué aburrida, por el amor de Dios, esa cosa ahí. Ahí es donde viene la creatividad tuya y el manejo sobre todo de los programas. Mira que yo me demoré mucho tiempo en estudiar esta parte y empezar a hacer cosas como la siguiente. Primero, enmarcas esto, clic y arrastrar, perdón, seleccionas esto, clic y arrastrar. Te vas a la herramienta de rotación que está aquí en la parte izquierda. Sí, listo. Y aquí te va a salir el punto pivot que lo estoy marcando en este momento. Siempre por defecto se va a poner en la mitad. ¿Cuál es el punto pivot que va a rotar a partir de este punto? ¿No? Si ves, va a, va a rotar a partir de ese punto. Entonces, Voy a hacer esto, presiono otra vez la tecla de la R y yo puedo, <coughs> perdón mil disculpas, presionar la tecla de Alt en una PC u Option en una Mac. Mira, mira, estoy presionando esa tecla. Por cierto, vamos a ponerle aquí eh, 10, 10 sobre 10 a la tecla de Alt. Es una tecla que se convierte en una buena opción para nosotros los creativos. ¿sí? La herramienta de Alt en Illustrator es una maravilla. En el. No tanto en Photoshop. Es una maravilla en InDesign. Créeme que es una herramienta, pero espectacular. Y en After Effects ni se diga. Es donde mejor funciona. Entonces, mira, he dejado de presionar la tecla de Alt. Voy a presionar la tecla de Alt. Con el objetivo de cambiar el punto pivot. Yo lo puedo poner acá. Simplemente al clic. ¿sí? Simplemente al clic. Y me va a salir esta, esta ventanita que está acá. Voy a volverlo a repetir. ¿sí? Porque se nos perdió, se nos perdió esta parte. Quiero que quede bien explicado. Presiono la tecla R. al click o option click en una Mac y va a salir esto que está acá. Entonces yo quiero hacer repeticiones de este mismo elemento, por ejemplo, cada 20 grados. Vamos a transformar objetos. Oh, también puedes transformar motivos. No me digas eso. Bueno, sí, vamos a dar clic en copiar. Y luego vas a poner control D. Entonces la pregunta es: ¿ya les enseñó esto? Iván, sí o no. Pónganlo ahí, por favor, y dame leyendo los comentarios. <risa> Ya, ya, mientras, mientras nos ponen ahí los, los comentarios Adivina qué es lo que le vamos a hacer a esto Ya, adivina, ya, ya sé que adivinaste A clic arrastrar y vamos a ponerlo acá en el panel de muestras Y tienes tu motivo divino <risa> Clic arrastras y ya pones el motivo Y el resto ya sabes lo que tienes que hacer Ya sabes lo que tienes que hacer Ahora sí, ya respondieron o no respondieron entonces, ¡cuelguen al profe! <risa> bueno, vamos a hacer algo un poco más, más creativo. Oye, me gustó este efecto, qué bestia, qué locura. Se nos está saliendo de las manos esta charla, disculparas nomás, hoy es jueves. ¿Que puedes agrandar esta cosa? Claro, puedes poner más trazos. Y aquí viene algo que, ¡ay Jesús, Cristo, Padre Eterno! Esto solamente es... Lo pueden hacer esos señores. Desde la versión CS5, yo puedo optar por este tipo de acabados. Ya, ya, ya, ya, ya me imagino lo que estarán pensando. Voy a quedarme con el primero, pero también tenemos... Bueno, esto aquí no lo vamos a ver porque estos son pinceles. Y voy a repetir otra vez el mismo ejercicio. Entonces, elijo el, el, el, el, el, el, el tipo de, de trazado, Alt-Click o Option-Click, ya saben. 20 grados. Copiar y control D. Ya tienes otro motivo. Dice, uff, qué genial. Pero vas a decir, oye, y le podemos poner color. Claro, pues simplemente recuerda que es un trazado. Y pues. Yo estoy lo estoy haciendo en pares, ¿no? De dos en dos. Para simplemente ganar un poco de tiempo. Y ahí sí vas. Vas viendo lo que se necesita. Realmente lo que se necesita. Y. Esta es, la parte, esta es la parte más densa de ilustrador. Esta es la parte que a mí me encanta, la verdad. Hacer este tipo de cosas y simplemente ya está. El resto, pues, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Clic y arrastrar y se convirtió en un motivo. Eso es lo bueno de este ilustrador. Pero la cosa no se queda ahí, ya. Eh, digamos que... Ah, espera, puedes quedarte así está también con este, ¿no? Viene a clic y arrastrar y ¡tac! Ya está. Se convirtió en un motivo. Pero, digamos que, que quieres ir más allá. Y me dices, Henry, wow, eso está, pero, brutal. ¿Qué tal si yo quiero eh, mejorarlo un poco más? Perfecto. Desde la versión CS5, tenemos esta bendita herramienta, que es la herramienta de anchura, que solamente trabaja en en el trazo. ¿Cómo funciona esta herramienta? Súper sencillo. Simplemente clic y arrastrar. A ver, desde aquí. No me quedes mal. A ver, aquí está, clic y arrastrar, perfecto, control y y solamente se ha tocado, por así decir, el trazo. Listo, control y, ahora pues, puedes ponerlo por acá, clic y arrastrar, clic y arrastrar, clic y arrastrar, pero también tienes atajos de teclado, que es súper chévere, como por ejemplo, la tecla de alt. Vamos acá, eh, alt, clic y arrastrar. O oh, oh, oh. Oh, también tienes la tecla, por ejemplo, la tecla de Shift, Shift, clic y arrastrar. En cambio, con Alt se toca solo un, un nodo, pero con la tecla de Shift se agranda todo el trazo. Ah, Digamos que lo quieres ahí. Perfecto. Bueno, ya saben, ¿no? Lo que tenemos que hacer en este momento, pues la tecla R, Alt, clic, etcétera, copiar... Ya tienes algo más. Perfecto. Esto de aquí me encantó. Y que si se puede poner degradados, aunque lo voy a utilizar más adelante, pero te voy a dar la buena noticia. Claro, pon un degradado en el trazo. Excelente. Excelente. Entonces, ahora vienen estas, ojo, estas herramientas que estamos viendo en este momento, son herramientas que, perdón, eh, sí, herramientas que no se trabajan mucho, que no se trabaja mucho, pero que, que lo puedes hacer con cualquiera de las otras herramientas. Te queda espectacular, te queda súper bien. Es más, vamos a hacerlo con la herramienta de la elipse, ¿ya? Vamos a hacer, y este es, yo me acuerdo muchísimo cuando trabamos, trabajamos esto en clases, uf la gente se enamoraba del ilustrador, ¿no? Entonces, ahora voy a generar este círculo que está aquí, perfecto, la tecla R... Mira que el punto pivote está en la mitad, ahí se alcanza. A ver, voy a poner esto que está aquí, al clic. Oh, perdón. Vamos a dibujarlo de nuevo. A ver, vamos a dibujarlo de nuevo. R, la tecla R en el teclado la presionas, al clic, bumba. Y ahora sí, ¿para qué cada 20? Hagámosle cada 5. Una vez un alumno hizo cada 5. Y lo exoneré, la verdad. Control D, control D, control D. No. Estoy aplastando Control D y me está generando eso que estás viendo ahí. Perfecto, ya está. ¿Quién quiere una dona digital? La tienen en ilustrador. Vamos a hacer esto. Voy a, voy a borrar, voy a quedarme con un nada más, ¿no? Ah, y por último, mira, puedes hacer este cambio, ¿ya? Mira, puedes hacer este cambio antes de borrarla. Selecciona solo, bueno, no sé, unas dos, unas tres y mira, cambias de color. Y el resto ya sabes, ¿no? Seleccionalo y mándalo a la herramienta, a la ventana del panel de muestras. Perfecto, que si podemos hacer lo mismo con la herramienta de anchura No pasa absolutamente nada Ya, no pasa absolutamente nada Y si le pones un degradado y si lo tocas digitalmente se si lo empiezas a transformar, pues no pasa absolutamente nada Y si lo quieres convertir en un motivo, pues ya lo tienes Ya lo tienes, que, que esto es espectacular La verdad aquí me puedo demorar hasta el año 2050 Y no vamos a acabar nunca este tema Así que yo voy a avanzar de manera directa ya, bueno, aquí estaban las herramientas de dibujo. Me, me queda este, esta herramienta de la espiral, ¿no? Hay algunos atajos de teclado que también es necesario que los tengan en cuenta. Por ejemplo, clic y arrastrar. Eh, y si presionas la flecha hacia arriba del teclado, mira cómo se hacen más puntos. Flecha hacia arriba del teclado y flecha hacia abajo, mira cómo se van quitando los puntos. Entonces, ya depende mucho del tipo de diseño que quieras hacer. Ojo, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, voy a repetirlo de nuevo, clic y arrastro, sin soltar el objeto, sin soltar el mouse, flecha hacia abajo o flecha hacia arriba. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos más acá. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Estamos, estamos ya revisando. Bueno, me interrumpes nomás, por favor, ya. Ya, muchas gracias. O algún, oh, wow, qué chévere, no sabía también, sabían son, también son válidas. <risa> bueno, eh, hay, yo tengo un, un, un video ahí en mi canal de YouTube que es súper sencillo de, de cómo elaborarte un, un patrón así, lo más rapidito, lo más urgente. Bueno, yo sé que ustedes por la exigencia de la carrera tienen que hacer algo mucho más complejo, pero eh, bah, bah, seamos felices así. Voy a, voy a duplicar esto y voy a cambiar de color, listo. Voy a utilizar la herramienta de selección directa, que es para también sirve para seleccionar, pero también para, para distorsionar objetos. Listo. Simplemente lo único que he hecho es eh, seleccionarla con clic y arrastrar y con flechita hacia abajo, la voy ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, distorsionando. Me da un efecto así de volumen, de 3D, clic y arrastras y ¡pumba! te lo llevas para acá. Ya está convertido tu, tu motivo. Pues simplemente lo voy a aplicar sobre un elemento ya está. ¡Wow! Doble clic... Otra vez para explicarte esta herramienta, bueno, ni tanto explicarte la herramienta porque lo único que hay que hacer aquí es, mira, eh, quizás puedes hacer esto, quizás puedes hacer esto o dejarlo ahí como está, pero selecciona los dos elementos y trabaja con eh, el tipo de, de segmento que quieres, ¿no? Ya, esto es, depende mucho de la, de, de, como, doble clic en la parte blanca, ya depende mucho de lo que quieras hacer. ¿Listo? ¿Sí? Dos cositas nada más. Es, es súper sencillo, por eso yo les dije al principio, es importante que entiendan que las herramientas de Illustrator desde la versión 2015, eh, cada vez son menos pasos, pero los resultados son cada vez más creativos. Eso es lo bueno. Entonces, eh, ciertos flujos de trabajo en los programas de Adobe, en todos los programas de Adobe, se redujeron básicamente a lo que ustedes están viendo a dos, tres o cuatro clics, ciertos flujos de trabajo, ojo con lo que digo, si ¿sí? no es todo, llegará un día en que sea prácticamente todo, vamos acá a la siguiente, y podemos trabajar con las herramientas de pintura, que son las, las, las que les expliqué hace un rato, que vendrá así, la herramienta del degradado, la herramienta del blend tool, que también es una locura, y la herramienta del cuenta gotas, bueno, aquí con degradados, pues muy sencillo, Podemos crear nuestros propios degradados dentro de Illustrator, pero también podemos extraer más degradados. Me voy aquí al panel de muestras en la parte inferior. Vamos a poner aquí degradados y aquí tenemos como para como, como para empezar, ¿no? Como para empezar, como para no, no enojarnos. Vamos a elegir estos que dice gemas y joyas. Bueno, para incorporarlo, pues simplemente damos un clic en este panel y se van a incorporar acá automáticamente, ¿no? Bueno, ya listo, se acabó suficiente, no lo necesito, ya está, chao. También tenemos todo lo que se genera aquí, también igual, con un clic se va a incorporar de manera directa al panel de muestras. Todo lo que está aquí, automáticamente todo se incorpora con un clic. Entonces aquí tenemos ya nuestro propio degradado, igual, clic y arrastras, y ahora ya se convirtió en un motivo, y ya, pues, seamos felices como la lombriz. Perfecto. Vamos acá a lo... Tenemos algunas preguntas. ¡Perfecto! Hacemos un par de horas para verificar. Bueno. Ah, eh, Alison Santa Cruz pregunta, ¿por qué no se puede usar el ilustrador en cualquier procesador de computador? ¿Qué características debe tener el computador para poder... Este programa. perfecto buena muy, muy buena pregunta este bueno mala pregunta y buena pregunta <risa> eh, yo tengo un amigo que hace desarrollo tecnológico súper bueno y nos acaba de dar una excelente noticia en los que tienen windows 11 eh, por favor si tienen una máquina viejita que es i 3 y 5 y que está dando problemas por favor instalen windows 11 porque en Windows 11 te corre el Ilustrador y el Photoshop sin problemas, aunque sea tu máquina viejita del año 2007, 2008, 2009. En esta semana acabó de subir un, un video que él instala Windows 11 en una Mac del 2007, cuando no, no eran ni i3 ni i5, creo que era Core 2 Duo. Así es, Core 2 Duo. Y esa es una buena noticia para los que trabajan en Windows. Eh, entonces, ¿qué necesitas? si tienes una máquina i3 instala windows 11 si tienes una máquina i5 qué esperas para instalar windows 11 pero en realidad para trabajar muy bien los programas de adobe necesitas eh, para ciertos procesos de trabajo por ejemplo para ilustrador te queda muy bien una i3 una i5 si quieres hacer video te queda muy bien una i7 eh, pero si tienes una core 2 duo qué esperas para instalar Windows 11. La verdad es que está una locura. ¿Eh? Digamos que esa es la buena noticia. La mala noticia es para los que estamos trabajando en Mac, obligatoriamente cada vez tenemos que comprar mejores recursos. Si vamos a trabajar en video, tenemos que pensar en una máquina, bueno, no, no, no del 2021 si no tienes el presupuesto, pero sí si una máquina del 2019, 2018, y consume bastante recursos. A ver, digamos que no existe Windows 11, y la máquina que vas a necesitar es una i7 con 16 eh, GB en RAM y un Tera en disco. Pero si no tienes eso, no te preocupes las soluciones Windows 11. Hay buenas noticias para los de Windows. ¿Otra más? Perfecto. Sí, eh, para tener la licencia de eh, Adobe Illustrator, eh, ¿también hay planes educativos? Sí, hay planes educativos para las empresas, perdón, para las instituciones que compran el software. Este, se les entrega un, se activa con el correo institucional. Por ejemplo, eh, la Universidad de Técnica del Norte compró el software y entonces eh, tenían, pues, los que tenían software, tenían, no sé, se me ocurre, c Y ese, con ese correo lo registrabas en Adobe y con eso ya podías disfrutar toda la suite. Hay descuentos para instituciones educativas. Muchísimos de los estudiantes, de los participantes, nos indican que está súper chévere, que está muy interesante. Ajá. Están, un gran número de, de comentarios, eh, que nos indican que están disfrutando realmente. Ah, muchas esto. gracias. Bueno, hasta aquí hemos visto, hasta aquí, gracias a Dios. Es? Dale, dale, dale, dale, no pasa nada, no, no pasa nada. La ronda de, de, estas, de estas preguntas. Ajá. Cuando hay COVID, utiliza Linux. A ver, ruido visual es cuando no respetamos las leyes del diseño eh, Es fácil manejar un software cuando tienes a alguien que te lo enseña bien Ojo con ese dato, ojo con ese es fácil, ¿sí? Este, Mi canal es el único canal en YouTube que tiene videos tutoriales de 2 a 3 minutos Porque vamos directo al grano, no perdemos el tiempo ¿A qué nos referimos a ruido visual? Que no respetas las leyes de la cromática Por ahí combinas un amarillo con blanco <coughs> Perdón, pero amarillo con blanco, por Dios Son dos colores que tienen mucha luminosidad Y, y no se llevan bien, si no se llevan bien este, no respetas el equilibrio, no respetas la textura, no respetas la, la proporción a ver, lo voy a, hacer, a ver. yo no me gustan esas clases teóricas vamos a hacer esto, ya voy a poner un texto digamos que este es el texto que, que, que, que, que ya está aprobado, digamos que ya está aprobado, no el tipo de letra, tienes el color, hagámoslo de una manera muy profesional, digamos que este es el texto que te aprobaron, ya y entonces ¿a alguien se le ocurre por el amor de Dios Jesús, hacer así, eso es ruido visual, o hacer así, eso es ruido visual, por el amor de Dios, hay, hay un tema muy bonito, que, que es bueno que lo investiguen, es acerca de todas las bases del diseño, por favor, las bases del diseño en general, ¿ya?, no sé, se me ocurre combinar un, un color un verde fosforescente con un amarillo. Por ejemplo, eso por el amor de quema los ojos. Entonces, todo lo que te queman los ojos es ruido visual. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Estamos, bueno, estamos en la, en la plantilla número 8. Yo tengo 13 plantillas, bueno en realidad son 8. <coughs> Perdón, mil disculpas. Pero hasta aquí es la teoría. Hasta aquí es el jardín de infantes hasta aquí es todo lo que hemos visto es eh, como sería educación inicial así le llaman ahora no ahora vamos a ir ya a la parte chévere queremos vitamina pura al alma y a la vena ahora vamos a trabajar con unas esas pocas herramientas que te dices wow es que la verdad le he dado la vuelta y no sé por dónde va esta herramienta que está aquí que es la herramienta del bote de pintura a mí me encanta trabajar esta herramienta pero vamos a hacer un pequeño ejercicio para explicar cómo funciona esta herramienta pues simplemente yo he dividido, eh, perdón, he duplicado este círculo en tres partes, ¿listo? Entonces si alcanzas a ver tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos, yo quiero pintar cada uno de esos segmentos de un color diferente, claro, alguien va a decir utiliza la herramienta de el busca trazos o el Pathfinder, no Vamos a trabajar con la herramienta del de bote de pintura. Y el bote de pintura trabaja de manera directa con, la, con el panel de muestras. Voy a hacer un zoom, por favor. Quiero que vean esto, quiero que vean lo que si ven que está resaltado. Yo puedo cambiar, de cuando activo esta herramienta, puedo cambiar los colores con la flecha del teclado. Me voy a quedar ahí. Tenemos en la parte izquierda, aquí en la parte izquierda, lo que estoy moviendo en este momento. En la parte izquierda tienes el color izquierdo en la mitad que vendría a ser el color base, que es el color amarillo, y en la derecha el color verde, entonces sería el siguiente color, el, el color verde, el color que vas a aplicar o el color base, el amarillo, y el color rojo será el color anterior. Entonces yo puedo mover esto con la flechita del teclado. ¿Listo? Flecha derecha, flecha izquierda, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba, bueno, ahí tienen para distraerse. Entonces digamos que yo elegí este color, o también puedo dar un clic también para elegir el color, yo voy a dar un clic acá, perfecto, no pasa nada, flecha derecha al teclado, flecha derecha al teclado, flecha derecha y clic, flecha derecha y clic, flecha derecha y clic, flecha, eso ya aparece una canción del que o algo así, ¿no? Y ahí tienes tu trabajo listo, no me gusta el color de trazo, perfecto, lo vamos a borrar y te queda esa estructura muy rápida. Voy a seleccionarlo otra vez con clic y arrastrar. Recuerden que estoy trabajando con la herramienta del bote de pintura. ¿Cómo sé que estoy trabajando con la herramienta del bote de pintura? Porque cambia el cuadro del imitador. ¿Listo? Entonces va a cambiar. Ahora, yo puedo poner en el trazo otro color. ¿Sí? Y aquí viene la maravilla de este panel de trazo. Porque aquí yo puedo poner hacer un poquitito más grande el trazo. Vamos a hacer un poquitito más grande para, para, para que se vea el efecto que queremos hacer, pero también puedo utilizar las opciones de trazo. Conclusión, por favor, cuando vayan a trabajar algún trazo en ilustrador, váyanse por el panel de trazos y empiecen a investigar qué cositas nomás pueden sacar por aquí. ¿Sí? ¿Qué pueden sacar por ahí? Perfecto, yo estoy aquí con esta herramienta, pero la herramienta del bote de pintura también tiene las opciones de eh, seleccionar solo una parte de esa opción que está ahí, es decir, shift L mira, mira, mira, te vas a acercar acá, quiero que veas esto mira, si ves que, que cambia la flechita al puntero ciso blanco con ese triángulo amarillo, digamos que quieres utilizar este color que está acá, a ver vamos a hacerlo acá atrás vamos perdón, un ratito, aquí voy a dar un clic acá en este color verde Digamos que ya no quieres ese color verde, ahora lo quieres en color café. Perfecto, no pasa absolutamente nada. Voy a acercarme acá. Si, aquí en este, en este color se puede apreciar mejor. Si yo me acerco sobre el relleno, con un clic yo puedo cambiar de color. A, a ver, no me está tomando. A ver, vamos hacia atrás, aquí. Ahora sí. sí cuando haces zoom cuando haces no cambia, ¿no? Bueno, control Z. Pero... Yo también puedo, mira, irme aquí al trazo, con un, mira, si ves que está ya el trazo seleccionado, si ves, aquí está el trazo seleccionado, voy a hacer un hacia atrás, clic en el trazo, vamos, vamos trazo no me, ahí, ahí está el trazo seleccionado, y le voy a cambiar de color. Entonces, solamente puedes seleccionar todo el trazo o una parte del trazo, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo un poquitito más rápido, en honor al tiempo, Selecciona la tecla K y recuerda que puedes moverte con las flechas del teclado, flecha izquierda, flecha derecha. Y si utilizas la herramienta para editar el, el, el, el bote de pintura interactivo, puedes trabajar solo pintando cualquier parte del trazo. ¿sí? Solo pintando cualquier parte del trazo. Entonces, viva la teoría. Ahora, ahora vamos con la práctica. Voy a hacer esto. Voy a elegir la herramienta de la elipse, clic y arrastro pero me voy a quedar simplemente con el, el, el círculo, nada más. ¿no? Hay, un, hay un panel muy bonito que se habla muy poco dentro de Illustrator y después de trabajar demasiados años con Illustrator, te puedo asegurar lo siguiente, que este, este, este panel es un panel muy creativo, muy, muy creativo y se llama el panel de transformar. Seleccionas el objeto, te vas a, eh, a efecto, distorsionar y transformar y tienes el panel de transformar, ¿listo? Entonces, vamos acá, vamos a previsualizar para que veas lo que vamos a hacer. Vamos a elegir número de copias, digamos unas 6, ¿ya? Yo voy a cambiar aquí el ángulo de rotación. Voy a poner cualquier ángulo, pero yo puedo moverlo. Oh, interesante. Perfecto. Lo puedo mover o lo puedo escalar. No pasa absolutamente nada, yo lo voy a dejar en 100. ¿Listo? Y ahora sí te puedes imaginar cuántos colores voy a tener ahí. Bueno, voy a tener un montón. Voy a hacer menos, me, menos copias, ¿ya? Voy a hacer menos copias. Damos clic en OK. Voy a poner Control-Y para que veas que es solo un objeto. Control-Y otra vez. ¿Ok? Pero yo voy a... ¿Cómo, cómo hago para que esto eh, se convierta en varios elementos? Tienes que expandir la apariencia. Ya voy a explicar ese concepto. Pero me dices, oye, no, ¿sabes qué? Uy, no, está fatal eso. No, no me gusta. No, no la típica no te preocupes te vas a un panel que es muy bueno ojo con este dato y en mi canal vas a encontrar tengo más de 670 videos, más de 200 videos de ilustrador no estoy seguro si son 200 250 no tengo ni idea pero en muchos de esos videos y sobre todo en los en vivos explico acerca de la importancia del panel de apariencia si entiendes cómo funciona este panel apariencia créeme de todo corazón sobre 10 habrás llegado a 8 en el manejo de la herramienta adobe Illustrator. te doy una buena noticia nadie va a llegar al 10 sobre 10 si sí, no te preocupes pero con que llegues al 8 sobre 10 es más que suficiente no no procures llegar al 95 la verdad no no que eso es lo máximo que hemos llegado no procures llegar con que llegues al 8 sobre 10 está date por servido ¿Qué trae el panel de apariencia el panel de apariencia trae todo lo que le has puesto a ese objeto. En, el, en la siguiente pantalla lo vas a entender con más claridad. Y aquí en el panel de apariencia tienes la opción de transformar. Das un clic y otra vez te sale el panel de transformar y dices no quiero tres copias, quiero cinco copias. Perfecto. Y no quiero que se mueva tanto, quiero que esté un poquito más uniforme. Más o menos por ahí. Si ves, y ya te gustó y simplemente clic en OK. Para eso sirve el panel apariencia, para recuperar o para modificar los valores que has puesto sobre un objeto. Ahora, objeto, y vamos a expandir la apariencia para que ya se conviertan todos en un solo objeto. ¿Listo? Control Y. Y ahora el resto es pan comido. Vamos a poner la tecla acá y vamos a empezar a disfrutar. Pues simplemente con colores aleatorios, ¿ya? No, aquí no, aquí no estamos utilizando rueda de color cromática. No, no, no. Esto simplemente estamos utilizando la parte creativa, la parte digital del software, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto y aquí y aquí. Perfecto, muy bien, ya está. Voy a quitar el color de trazo y lo voy a convertir en un motivo. ¿Por qué no? A ver, aquí estamos, el panel de muestras, clic y arrastro. Ya, se acabó, ahí está convertir el motivo. No te necesito, gracias, chao. Convertimos en un rectángulo y aplastamos y ahí tenemos el motivo. Vas a decir Henry, pero Dios mío bendito. ¿En qué te has metido profesor? Te lo voy a explicar aquí en la siguiente pantalla. El famoso panel apariencia. A ver, vamos a poner aquí un nombre que diga... Mmm, co Perfecto, vamos a hacerlo un poquitito más grande. Vamos a cambiar de tipo de letra. A mí siempre me gustan este tipo de letras, así un poquitito eh, manuscritas. ¿no? Me, me, me... A ver, está un poquitito. Voy a, voy a ponerle cota nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero que a, a, se pueda apreciar el efecto que quiero hacer. Muy bien, eh, voy a tener que ocultar esto por acá, esto por acá. ¿Y qué tal si me dices, Henry, yo quiero, este, trabajar todo lo que es el, eh, todos los, esto, estos, estos, efectos, estos motivos, quiero ponerlos dentro de un texto. ¿Ya? Y te digo, sí, si sí, hay cómo. Bueno, en realidad hay dos formas. No te recomiendo la primera que es convertir en curvas, ¿sí? Que es convertir en curvas este elemento y luego puedes ponerle el, el, el motivo, ¿sí? No, no te recomiendo, la verdad. Ojo, no te recomiendo. Es más, eh, procuren en la manera de lo posible no convertir nada en curvas. A menos que sea un caso excepcional. Y si te toca convertirlo, no te olvides por favor de hacerlo un guardar como. Porque te puedes olvidar el nombre del tipo de letra, ¿no? Por cierto. Entonces, vamos a ver el, el poder del panel apariencia, ¿sí? Panel apariencia es un as sobre la manga. Y... Y aquí es donde me gusta hablar muchísimo y es donde me, me detona el cerebro. Cuando te tengo que explicar que la apariencia se puede colocar en un trazado, en un relleno, se le puede poner un efecto. Cuando nosotros creamos un relleno o un trazado, va a pasar lo siguiente. Damos un clic y automáticamente vamos a tener un trazado y vamos a tener un relleno. De aquí yo puedo cambiar de color, pero también puedo cambiar otro color de trazo. sí Puedo poner este color que está aquí, y te queda súper bien. Pero, dices, oye, la verdad es que no me gustó ese color, no me, no me desgusta ese color azul, pero quizás intentemos con un, uno más claro. Interesante. Dices, uff, qué genial, este me gustó más. Oye, ¿y qué tal? No me gusta ese tipo de letra. ¿Podemos cambiar de tipo de letra? Sí, no pasa absolutamente, y conservas los mismos efectos. Eso es lo bueno que tiene el panel la apariencia. Ojo, apenas estamos viendo... Una parte de la estructura. Y ahora me dices, oye, ¿sabes qué? ¿Podemos ponerle una sombra solo al trazo? ¿O ponerle una sombra solo al relleno? Sí se puede. Y ahí es donde entra lo que te acabo de explicar hace un rato. Hemos puesto un efecto eh, en el trazo, en el relleno. Y ahora un efecto aquí. Donde dice FX, damos un clic. Ponemos opción estilizar y ponemos... Sombra paralela, pero ojo, ojo, ojo, quiero que, que, quiero que mires algo, que está señalado el trazo, es decir, la sombra se va a poner en el trazo, estilizar y sombra paralela, y ahí lo tienes, ya está, se acabó, no, quiero, no le quiero hacer nada, te dejo como tarea, ¿eh? que investigues esta parte y en ok, pumba, se acabó, que lo puedes convertir en un motivo, y claro, ya está. Ya está, ya está, ve, ya lo convertí Perdón, un ratito Clica acá y clica acá Opa, perdón, lo puse en el relleno Ya me emocioné Ya está, ve oh, oh, oh, oh. Ya está, listo, se fue ¿Sí ves? Está dentro del motivo Pero, ojo con esto, por el amor de Dios No, no quiero que se engolosinen tanto Esto consume muchos recursos en el computador Si estás en un computador y 3 Lo más seguro es que se te va a colgar Va a vomitar, se te va a colgar pero dices, ay, ¿sabes qué? No me gustó. El típico, nunca falta el, el resentido social, ¿no? Quítale la sombra, solo apagas el ojito. ¡Pac! Nada más. Que quieres ponerle un degradado al relleno? No pasa absolutamente nada. Pumba. A ver, vamos acá. Eh. ¡Eh! ¡Wow! Y dices, no, no, esto ya me gustó. Esto ya me gustó. Y, pero la pregunta del millón es, oye, yo le quiero poner... El que acabe de hacer hace un roto con el bote de pintura interactiva. No hay ningún problema. Pumba y lo colocas. Ya está. No me gusta el trazo, apágalo. Ya tienes tu efecto. Brutal. Bueno, esto no hay ningún curso pagado de Love Ilustrador. Y si no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas para hacerlo? Bueno, <risa> vamos a hacer algo chévere, ¿ya? Voy a borrar la, la, la apariencia, la voy a poner desde cero porque quiero enseñarte algo más. Vamos a poner aquí borrar apariencia. Pumba, listo. Voy a crear la apariencia. La primera apariencia que yo voy a crear, le voy a poner un color sólido. Le voy a poner este color, este aquí, este verde limón. Voy a crear una nueva apariencia. Toma. Tengo dos rellenos y ahora sí puedo aplicarle el efecto que yo puse hace un rato con el bote de pintura interactivo. Y ahí está. Toma tu tipografía creativa. Y nunca falta un resentido social, ¿no? Dice, no, cámbele de tipo de letra. Y ahí está, ahí está, el que quieras. Vive y sé feliz. Eso es todo. Ahora, tipos de letra de un montón en internet. Este me encantó, qué bestia. Me encantó. Y ustedes pueden hacer lo que quieran. Oh, pero dices... Mmm, qué chévere, me gustó mucho el panel de la apariencia. Ojo... Lo que estamos viendo apenas solo es una parte de todo lo que se le puede hacer a este bendito panel de apariencia. Hay muchísimos canales en, en, en, en, en internet, sobre todo en YouTube, que les encanta trabajar con la herramienta de la pluma. Tal les fascina. Y este efecto, este efecto que acabamos de hacer hace un rato, esperense un ratito, este efecto que acabamos de hacer lo hubieran hecho con la pluma, la verdad. Bueno, les encanta perder el tiempo. No pierdan tiempo, la verdad, no pierdan tiempo. Me gustó esto. Créeme que esta parte del panel de apariencia es, es una locura. Es una locura. Ahora, ¿cómo funcionan las apariencias? Aquí te voy a dar, ojo, recién te voy a dar las llaves para que puedas abrir las puertas del panel de apariencia. Me voy a ir aquí a efectos, y ahí los efectos se dividen en dos. Estos efectos funcionan para vectores, y estos efectos funcionan para fotografías. Ahora, Aquí necesitas una buena máquina, no te preocupes, aquí no se gana mucho, visualmente hablando no hay muchos efectos. Aquí sí hay muchísimas cosas locas que pueden hacer, muchísimas cosas locas. Entonces, estos efectos que estás viendo aquí son los mismos, oh, perdón, mis disculpas. son los mismos que están acá, exactamente los mismos. Son para ilustre, para vectores y son para fotografías. Si quieres aplicar efectos en fotografías, tienes que convertir esto en esto, una fotografía y empezar a aplicar efectos. Que la verdad, no te recomiendo mucho. Para eso está Photoshop. Te voy a ser súper sincero. Más bien, trata de explayarte aquí. Pero cuando tengas un tiempito, sí es bueno que también te des un saltito por aquí para que veas cómo van las herramientas de Illustrator. Entonces, yo te recomiendo esta parte que está acá que vienen a ser para vectores. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa? A ver, ¿qué he puesto? ¿Qué he puesto? A ver. Vamos a poner acá, vamos a hacer un, un, un, un efecto más, ¿ya? Voy a duplicar este, este, este relleno, un nuevo relleno, y le voy a poner un degradado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, está pasando lo siguiente, ¿ya? Primero estoy viendo el degradado, después estoy viendo el motivo, y después estoy viendo el color de fondo. Pero yo puedo moverlos. Si ves que esta línea azul se pone para acá, simplemente con clic y arrastrar, mira cómo se va moviendo. Y lo voy a poner acá arriba, y ahora ya tienes el color que está en la parte superior. Voy a poner comando Z, uh, dos veces o una vez, bueno, lo que sea, lo voy a poner otra vez acá. Esto que está acá, recuerda lo que te dije hace un rato, también le puedes poner un modo de fusión. Esto ya es, ya es este ilustrador denso, ¿no? Ya, es, ya estamos explorando las opciones más profundas de de ilustrador aquí viene aquí tranquilamente puedes poner un, un modo de fusión ojo mira estoy en el degradado y ahora pero también estoy viendo el, el motivo que está atrás esto se utiliza mucho para ilustración digital si <coughs> sí, se utiliza muchísimo mira ya tienes otro tipo de efecto te voy a dejar ahí con esa inquietud por favor no lo olvides nunca panel apariencia dentro de ilustrador es una verdadera maravilla sobre todo, hay que cuidar las apariencias en ilustrador. <ríe> bueno, vamos acá. Y, y vamos a, con una parte súper chévere. Que me dices, eh, oye, ¿y ¿se puede trabajar con fotografías? Claro, ¿ves esas fotografías pequeñitas, pixeladas, que vienen del, del Google. ¡Claro! Elegimos la fotografía. Si te das cuenta que tiene una X, significa que viene desde afuera del programa. Damos clic en incrustar y clic y arrastras. Ya está. Se convirtió en un motivo. ¿El resto? El resto ya es historia. Si hay preguntas, por favor, interrúmpeme. No pasa absolutamente nada. Estamos en la pantalla número 10. Recuerde que son 12 pantallas. Ya estamos casi, casi, casi por terminar. Lo que estamos viendo en este momento ya es eh, motivos un poco más avanzados que se pueden crear dentro de Adobe Illustrator. Y vamos con uno que es 3D. ¿Cómo puedes hacer 3D en Illustrator? Ah. Para hacer 3D, por cierto, tengo un, un curso completo ahí en mi canal, ¿no? 3D Fundamentos, lo puedes buscar así, Adobe Illustrator 3D Fundamentos, Henry Pineda. Y, y cómo es, y necesitas mucho recurso, por favor, no abuses. Una vez que uno entra a trabajar con los filtros de Illustrator, se engolosina y lo más seguro es que se colgue la máquina. Por favor, no olviden este tic nervioso, Control S, Comando S cada 30 segundos, cada 2 minutos, no lo olviden nunca, por favor para que no se, les, no, no se les pierda su trabajo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer a ver aquí? Simplemente selecciono el texto, me voy acá arriba a efectos 3D y tenemos tres formas para crear textos dentro de... Eh, eh, 3D, perdón, dentro de ilustrador, ¿no? Vamos a, poder, a poner eso en que dice extrusión y biselado. Vamos a dejar la que viene por defecto y simplemente vamos a dar clic en OK. Y adivinen qué... Ya, pues, bueno, vamos a cambiarle de color para no tener que utilizar ese mismo color y simplemente clic y arrastras y, y no te deja, y no te deja. Y nada, no, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no me está dejando ingresar? Ah, bueno, si no te deja, a mí sí me dejó, qué pena. No te olvides, expande la apariencia. Si no puedes por un método, pues por el otro sí vas a poder. Y ahí está, y expandí la apariencia, se incorporó en el panel de muestras y dimos un clic y ya tienes tu 3D. Y el resto es historia. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien? ¿Estamos chévere? ¿La, ¿La vamos? ¿Cómo lo llevamos, amigos? Hasta ahora, todos los comentarios nos dicen acá eh, un comentario genial y alucinante. Bien, <risa> sí, muy buen trabajo. Eh, y esos son los comentarios que se repiten a lo largo de nuestro chat de Facebook. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, eh, como les dije hace un rato, podemos irnos de aquí hasta el año 2030 o 2050. <ríe> Yo les voy a invitar, por favor, para que se suscriban en mi canal, en mi canal de YouTube. Voy a estar saliendo muy pronto con otro tipo de temáticas que les va a ayudar muchísimo en su formación profesional. Eh, los espero ahí, por favor, suscríbanse, activan la campanita. Eh, me encanta esta parte o me encanta enseñarles a ustedes que están aprendiendo esta parte de, de lo que es diseño de modas. Eh, por favor van a trabajar siempre con ilustrador hoy solamente hemos visto la parte la introducción de lo que ustedes pueden hacer para profundizar más en esto tienen ilustrador, están jóvenes eh, eh, investiguen mucho, trabajen bastante vean mi canal, les recomiendo, les digo ahí hay videos tutoriales muy cortos tengo una lista, una lista de reproducción donde, donde tengo patrones y motivos de ilustrador donde tengo un montón de información les recomiendo por favor para que vayan por ahí, tengo un curso completo acerca del manejo de la herramienta de la pluma, que es lo más complicado que tiene ilustrador y está súper bien explicado igual. Pueden poner en YouTube herramienta pluma Adobe Illustrator Henry Pineda, siempre termine por favor con Henry Pineda y van bueno, a encontrar un montón de recursos, pues yo los invito para, estar, para que estén ahí. Y ahora, pues, eh, como ven, hemos llegado ya al final de la presentación. No tengo más que, que, que... bueno, sí tengo un montón de cosas, pero lo más importante es que ya lo tenemos ahí. Y les voy a dar un consejo súper sano. Eh, quiero, que tengan, quiero que tengan por favor muy en cuenta que cada vez los programas de Adobe son como lo que acabaron de ver hace un rato. Yo les estoy resumiendo... Eh, ¿saben cuántos años eh, llevo a, enseñando este ilustrador? 23 años exactamente llevo enseñando 23 años este yo empecé a trabajar en ilustrador no, perdón, mil disculpas no, no son 23 años yo empecé a trabajar en ilustrador en el año 92, o sea, tengo 29 años trabajando con ilustrador y eso sí ya es un montón de tiempo ¿eh? A lo mejor la gran mayoría de ustedes, eh, como yo solía decir, en, en clases, ¿no? y ahora también en clases virtuales, a lo mejor ustedes venían en la invitación al cine, en el ramo de flores, ¿no? eh, etc., en el chocolatito, a lo mejor venían ahí, este, yo ya estaba trabajando en Illustrator y, y he visto migrar y crecer demasiado este software, y yo lo que les digo es que cada vez, cada vez, los procesos creativos con Illustrator son menos pasos son menos pasos, pero para llegar ahí tienes que trabajar bastante, mucho mucho, mucho, y eso que nos faltó ver unas aplicaciones de Adobe que la verdad no me gustan, todas las aplicaciones, les voy a ser muy sincero, no me gustan las aplicaciones de Adobe que tienen para, para teléfono celular eh, prefiero hacerlo directo allá en el programa la verdad prefiero hacerlo directo, pero también son muy buenas, ¿eh? tienen ahí un montón de cosas en el Google Play en el App Store, donde sea, y tiene, para hacer motivos, tienes unas cosas pero impresionantes, igual yo prefería hacerlo de la manera tradicional, de la manera, de la manera pues, que ustedes lo acabaron de ver. Tenemos más preguntas al respecto. Voy a dejar de presentar.